Hola con compañero. Hola, ¿qué tal? Oye, dame un segundo que tengo mal configurado. Hola, te pido que me des un segundo que tengo mal configurado acá estas cosas de la juventud de ¿eh? hoy. Tranquilo, Cristian Camus. <ríe> eh, Antonio. Hay gente. Hay gente. <ríe> Al otro lado, sí, ya, perfecto. El, el, sí. el, el router el me dice que improvise, weón. Que improviso, weón. Cae un negro y un judío primero. No, me van a bloquear. De nuevo. Ahí le podía improvisar. Ya, ya a vos se te ocurre esta weón. Así que habla. Eh, claramente. Bueno, ¿cuál es el, el asunto? Eh, llevo bueno, ya varios días, varios meses, pensando la, con la idea que me, que me quedo rondando de que hay muy, poca, hay muy poco orden, hay muy poca información respecto a, la, a, a toda la pedida que han hecho la, las faldas chilenas principalmente. Y es una pega que fue súper importante en varias características, porque sobre todo que fue muy autogestionada. Fue mucha pega de, de gente que, puta nosotros mismos, entre varios otros, obviamente, donde eh, está, hay mucha pega, muchos recursos, eh, que se invirtió y que en el fondo no tiene ninguna repercusión y no está asequible el día de hoy. Siendo que ahora, por ejemplo, es súper fácil llegar y acceder a contenido. Sí, y, eh, y no hay tampoco una suerte de, no sé, por último, un índice que sirva para que la gente pueda llegar y decir ah, acá está lo de, no sé, pues, amor a muerte, acá está lo... lo... etc. Sí, lo que sobre todo el material hecho. de amor a muerte, weón, que el material antiguo de amor a muerte, weón, era, era, era, era otra volada, weón. Era, claro, sea si son tropical. cosas... Weón. Yo estaba hablando con Ariel también al respecto y Ariel tampoco oh, tiene. Ariel, Ariel, sí, no. para la Bueno, ahí vamos a ir contando varias anécdotas también mientras escuchamos cómo se escucha. Escuchamos cómo se escucha. <risa> y oye, el saludo. Acabo de darme cuenta que, que entró mi, mi señora, mi señora esposa. <risa> Y, y según le a nosotros, porque hay tres personas. Bueno, siempre sí, fuimos claro. poco, siempre fuimos poco, así que estamos acostumbrados. Sí, en todo caso. Pero pero en todo caso, entró a cagarse la risa, no entró a paquear, así que bacán. <risa> gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. <risa> bueno, volviendo a la idea, entonces me quedo dando vuelta el, el la, un poco la frustración de que de que no exista ningún resultado más allá de las conversaciones que hemos tenido de repente que le contamos las glorias pasadas a nuestros amigos, a nuestro círculo. Esas cosas, me... qué no, no ¿te acuerdas? Cuando... ¿Te acuerdas cuando estábamos en la piojera y llegó una vieja de mierda a conversar a nuestros amigos? <risa> me pasó la lengua por el pelo, cuidado. <risa> Bueno, eh, eh, ahí vamos a ir yo, tratando de, de, de, de tener cierto orden. Oye, supongo que estoy grabando también esta hueá. Pues, sí, bueno, si esta hueá se si, si, si. está grabando a todos, eh, Vamos a terminar con los buenos el Pancho Saera y el Kramer, bueno, ha sido siendo como dark socios. <ríe> en los inicios, Claustro, era el Nico. Sí. Sí, no sé. o sea, el, el claustro partió con yo creyéndome lo más gótico del mundo y crey, queriendo compartir lo poco que no cachaba de, de toda la cultura gótica dark. Y hice una página con las weas que yo estaba aprendiendo, tenía como 12, 13, no, mentira, ¡miento! ¡13 años! <risa> Tenía alrededor de como 13 años, 13, 14 años, eh, y estaba aprendiendo a, a programar en HTML. Y me gustaba toda esta weá, y me estaba recién metiendo, saqué, esa, saqué el, un sitio que era bastante bonito para su, para su contexto, y en un momento, ya a poco rato, la weá me llegó un correo de este weón con, con, con la Isa, que era en pareja en ese momento, con así un mamotreto weón de... que en síntesis así estáis hablando pura wea Y lo que yo, yo cacho, que estos hueones se imaginaban haciendo como, oh, este bendejo reculeado, ¿cachai? ya lo, lo vamos a agarrar para el hueón. Y no sabían nada que le respondía haciendo como, oye, puta, gracias, pues, weón, pa, pa, pa, pa. pa. Weón fue pues súper en buena. Fue pues así como, oye, weón, la idea es buena, pero súper ¿sí? en Tenía yo un mapa culeado, así como de el gótico viene de, weón, guruguru y algo así. <ríe> mira te puedo hacer un dibujo ahora, weón, Are, fue después para cagarse la risa, porque nosotros miramos la wea así, ay, cosita. Cosita. Pero, weón, ya, ya es que la wea. No, ni tan, ni tan en la bola, así como de, oh wea, nosotros somos los cerraditos de la wea. No, para no nada, para un, nada. Pero, pero más en buena onda. Así como, weón, no es qué. De hecho, eso, eso se percibió, se percibió, pero lo que yo cacho es que ustedes no se imaginan de que iba a ser bien recibido y que iba a haber una respuesta, un buen feedback, pues, bueno. y bueno, esa weá es como la, la médula que nos mantiene juntos hasta el día de hoy. Pues, bueno. Nosotros tenemos más diferencias que las chuchas, o sea, yo soy de los guanes que el día de hoy cree que que a los pacos culiados nomás, pues, bueno. y este claro. es de, bueno es del 20%, pues, bueno. <risa> <risa> <risa> Cállate la risa, weón. Yo te apruebo. No, si sí, lo sé. No sé <risa> me imagináis, ¿sabía <risa> que <risa> que soy, si vos el Pacho y la boca para afuera, weón. Pacho, munista y la boca te queda ahí mismo. No, bueno, yo soy stalinista que es con lo mismo, pero. Ay, vos también, weón, si vos también tenías un lado facho que te hacía el weón, sí, weón, vos crees no no, mi lado facho, mi lado facho, mi lado facho, facho izquierdo, la pues Stalin, weón. Anda, weón, si vos, a vos igual te pica, weón, el nórdico y la weá, y te weá y, nah, y bueno, no tenía weón, ahí. Alguna vos? vez me picó un poco la weá, Pero no sí. tenía ahí pero es para nada. Sí. Para nada. No, no, nunca al extremo de pelarse y ponerse bototo y la weá ahí. Ah, no. No, pero weón, bueno, siempre soy judío así que esa weá es lo mismo. Por ahí, a mi lado eh, bueno, sí. bueno, vamos al grano entonces Para terminar de responder la pregunta eh, Entonces pues, traté la idea De una como Yo estoy ocupando el claustro ahora Como, como marca comercial para otras cosas también Oye, a propósito de Facho, Cacha Mira, mira <ríe> Oh, mira, mira Quién llegó <risa> Ahí le hacía una llamada, bueno, y le hacía una pitanza al, al campo culeado, cuando ¿Le dieron permiso a esto, bueno? ¿Lo soltaron? ¿Está vivo? Y este buen para mí que mira, bueno, desde ahí, desde la ventana, bueno, de ahí desde el del bus de la libertad. <risa> y mira desde dentro, sí, bueno, y cuando le dejan salir, así. quita <risa> yeah, bueno. Oye, está la ultrastigma también. Bien ahí, ¡Muy bien! La, no la, amante, bueno, la primera y hasta ahora única era dentro de acá, y sí, For the Real. Sí, muy cierto. Bueno, los chiquillos también estuvieron en una de las primeras... Eh, una de las primeras tocatas, eh, más que tocatas, que fue como una suerte de... intencionalidad de hacer un evento completo. Pero que al final, los buenos llegaron en la noche, tarde a puro chupar, como siempre. Cuando hubo actividades todo el día, ¿tachai? pero bueno, en ese momento estaba ahí en México. ¿Pero lo vi? Sí, obvio, pero estamos hablando de, de la época de, del Teatro de Sombra y ahí fue la primera vez que se hizo una, un, un festival gótico, por lo menos en Chile. Full gótico, con más actividad de todo el asunto y al final durante el día fue un fracaso total, pero se hizo igual, o sea, había conversación y literatura... Eh, partidas de rol, después en la, en la noche previa y durante la noche, la, el show de las bandas, que eran eh, alrededor de como cinco o seis bandas, eh, y no y si cualquier no banda. Que, en eso estuvo, estuvo Ultra stigma estuvo Espejos Muertos, sí, pues. ¿no? Sí. ¿no? No, estuvo Espejos Muertos, estuvo Amora estuvo Ultra Estigma, que si mal no recuerdo fue el primer show en vivo de Ultra Estigma, eh, cuando se llamaban Ultra stigma ¿Ultra Estima? y uh -huh. ya ha salido hace poquito el rol de, de las líneas de ultraestima. Sí. Creo que bueno, creo ahí, que ahí que lo hacemos también. Lo poner... Sí, pues trolando Ramón. Trollando Ramón. Eh, bueno, el asunto es que toda esta cuestión no... quería hacer un suerte repositorio con, la, con toda la música de las bandas chilenas y que tuviera fácil acceso a través del claustro. Pues, pero no lo no, no encuentro hasta ahora eh, una una capacidad muy simple hacerla. entonces por el momento como para ver si es que hay algún feedback y vamos viendo cómo va avanzando la cuestión y eh, tener cierta referencia, empezar a ordenarse entre nosotros mismos, crear la misma idea, crear con una comunidad que se, auto, que se autogestione, que al final que fue lo que, lo que siempre fue el claustro, eh, y desde ahí ver cómo vamos armando unas, un, un cierto orden para que esta cuestión no se pierda, porque además, aparte del tema de la pandemia, de antes ya vienen los espacios absolutamente puta muertos para que haya hayan show en vivo ni siquiera así como para, para bandas góticas sino que no hay espacio, no hay ningún lugar donde las bandas pueden tocar entonces que se vuelva a desarrollar una suerte de, de, de circuito musical porque no le va a llamar escena eh, se ve un poco difícil y yo creo que no no hay forma de llamar o que exista una suerte de escena gótica como tal, mientras no existan bandas en vivo. Si no, somos simplemente importadores de, de, de lo que los gringos juliados llaman gótico. Eh, sí, pues. De hecho, de hecho, yo creo que lo, lo fundamental a la hora de plantear el, el tema es que la mayor parte del material existente, eh, no vigente, no está disponible en casi ninguna plataforma. Entonces, la idea sería como rearmar una especie como de... ¿Cómo le podemos decir, weón? Como un, un repositorio, papo. por eso ya por eso sí. hablaba de repositorio. Sí, pero weón, repositorio, weón, de, de, de la gente que no está viendo, weón, hay dos weones que saben lo que es un repositorio, que es el Ruten y Rosales, que acaba de decir que el weón presta mano para la sistematización. Bacán. ¿eh? Claro, ya, ya tenemos... Mira, por ejemplo, el, ahí está Colorado, saluda Colorado. Bueno, en el Forest, van bueno, el Níger a Ross Williams. Pues, bueno, de hecho, el tiro fue como: Oh, un bueno, se registra con Ross Williams. Qué buena onda, güey. Bueno, ya no eras Lord Vampiro de las Oscuridades Tenebrosas. Sir, mi enorme. Oye, ¿todavía, todavía conservo el título de Serra en el Instagram, bueno, amigo, güey. Güey, bueno, comprarse un pedazo de tierra en Escocia no te hace Sir. Está ron, esa wea. Oye, hola, Carol. Pero si me llegan las notificaciones con un poco de delay, a ver. Bueno, tu vida llega con delay. No me digas. No. Mira la pantalla, weón. Mira la pantalla. Estoy mirando la, la, la pantalla, otra, weón. weón no. no, pues, weónado. No. Mira, weón, no. Güey, Si estoy con dos pantallas, pues, weón, no. A weón, no, Christian. Mira para adelante. Mira para adelante, La no, Christian. Entonces... Pantalla, weón. La puse en pantalla. Dale. ¿la Carol es la misma que, se, que, que trajo a Dasich la otra vez? Sí, la de la tienda. Carol Aguilar, sí, mm -hmm. ella, ella de hecho no solo a Dacich, ella trajo Fortify Trade, varias, ha hecho harta pega también, a una pega bien notable. Bueno, esa, esa weá es súper es importante weá, porque hay un montón de información, ¿cachai? Que manejamos entre todos, algunos más que otros. Eh, y que no está, weón ni, ni registrada ni ordenada. Hay un par de intentos por ahí con un par de libros. pero Claro, eh, no, no, de César, de César, de Vampiros.cl. Claro, eh, puta, y hay un montón de cosas que, que están, están ahí. Sí, sí, eh, de hecho, el único trabajo que tiene una, eh, un orden y una sistematización suficiente que, que se podría decir que, que es, es una una referencia formal, pero todo lo demás eh, son, puta, el mejor de los intentos, peor de adolescentes, Incluso nosotros mismos lo quiere el claustro. Sí, de hecho, un, de, la base de datos del foro, de esa Oye, era, va a ser un, era va a ser una biblioteca y, un, y una... Por favor, usted... Yo tengo otros parciales de esas cuestiones, pero hay más hay más referencia, un poco más referencia en, esta, en estos mirrors que hay del internet eh, del archivo internet. Por ahí hay algunas cosas, pero bueno, el tema es que ahora somos varios de las personas que nos movíamos por ahí, sobre, particularmente la gente que estábamos metidos en la comunidad del claustro. Tenemos un montón de herramientas eh, de conocimiento y acceso eh, mucho más grandes. Bueno, o sea, estamos hablando de cabros que de, o sea, el promedio de edad de la gente en ese, en ese circuito y en ese momento no superaba el promedio. Hablo de promedio. Si vos no sois tan viejo tampoco, weón. Me viejo, ¿qué hoy? Bueno, eh, no superaba, puta, weón, bueno, en el mejor de los casos, los 18, 20 años, con suerte. Sí, nada, y la decir, mediana, verdad. la mediana probablemente haya sido incluso más chica, con no más de 16 años. No voy a decir nada. No, porque vos te gustan las menores, no las medianas. <risa> no era mi culpa, güey. No, era el güey. Si vos... <risa> bueno, para sistematizar la idea de esto es que conduzca idealmente a que por lo menos tengan, tenga cierta rotación eh, la pega que ya se hizo, que, que ya existió y, y, y desenterrarla, desenterrarla y luego de eso idealmente darle un orden, una formalidad, cosa que no se pierda en el tiempo. Eso, eso. ¿no? Como todo registro, pues bueno, o sea, lo, lo ideal es que progresivamente eh, la, las futuras generaciones tengan acceso a, a, a información base, eh, principalmente porque, porque se creó un entorno... Eh, cultural bastante fuerte, se crearon instancias culturales bastante fuertes, se creó un, un, un desarrollo de, de estos espacios, weón, ¿cachai? Novedosos, como las weas medievales, las weas de, de, de literatura, todo eso, eh, y los mismos conciertos, eh, el impulso que tenía hacer eventos distintos, todo eso eh, creo que requiere un rescate eh, y, que, y que la gente que esté interesada en... en, en como eh, sumarse, entre comillas, súmate al movimiento gótico. ¿Tú eres Darks? Yo soy Darks. Eh, Tenemos hasta un listado de cómo ser gótico, Juan, ya debe estar por ahí. Es súper si es bueno. Es eh, <risa> eh, eso tiene que estar disponible. ¿Por qué? Porque obviamente puta, que se pierda le, le, el proceso, que se pierda la historia que se pierda eh, todo lo que se logró entre comillas independiente de las tiras de mechas que vampiros que santorón, que el claustro que un... no claro sí, más allá de más allá de una cuestión de de, lo, de, de las vanidades bueno, nada, es que, que que son propias quizás de una cuestión adolescente en el mejor de los casos y mm. si no bueno, los que estamos bien y los que no bien también y, y listo ya o sea, esas cosas deberían estar bastante superadas pues bueno. sí de hecho de hecho de Bastante, hecho o sea, lo principal bueno es el rescate ¿cachai? toda toda y, y bueno lo he visto en otras en otras escenas bueno la escena californiana bueno tiene, tiene un montón de material bueno, que se perdió claro se perdió. dicho eso mismo eso mismo conversados con, con los chicos de Fortify grade la misma Gina Cáncer, pues, bueno ¿vale? se hace la loca la loca de un registro viviente o sea este, por eh, cronológicamente está Dina Cancer, <ríe> Misfits, Rose Williams, o sea, Dina Cancer junto con Fortify Grave es, es casi anterior, o sea, los locos los locos hicieron una una, una escena que nosotros la admiramos, ¿cachai? Y somos, somos super pegados con ella, y, lo, y ella me contaba, Juan, que era prácticamente, o sea, lo, yo, la interpretación es mía, pero que, en base a lo que me contaba, que era la misma wea de acá. La diferencia es que los locos tenían el espacio eh, contextual para tocar, para hacer show. Pero que claro. son los mismos 25 weones que se conocen entre todos, se han comido entre todos y se pelearon entre todos hasta el día de hoy. Pues, eh, William Faye, Vari Barry, weón. Todos todo claro. los mismos weones. Claro. Y ella me contaba esa wea, o sea, que, que era un, un entorno bastante chico de personas que se conocían entre todos y que, que nunca fue como una cosa tan, tan grande. Solo bueno, que el, bueno, el contexto allá, pues, le, proveía, le proveía los medios para que no se pudieran desarrollar en ese aspecto. Eso sí, po, y aparte que el, el, el público gringo es, es como muy distinto al público chileno. El público chileno sí. en la escena no es, no es tan eh, reacio a propuestas nuevas como el, como el público pop nacional, pero aún así es muy distante al público... Eh, Ander, de otros países, de Estados Unidos, de Europa, que están mucho más abiertos a, a, a, a ir a ver bandas y apoyar bandas nuevas. Yo, sinceramente, yo no lo, yo como la, al, al público no lo respeto. No lo, yo ya no tengo esa relación de, de de que, oye, los góticos o el público gótico hare callampa. Eh, no, no hare callampa. No no, no, me... no, no callampa. Ah, es que más allá de eso, acá hay un problema transversal que es un problema de, de cultura nacional. O sea, el día de hoy no hay espacios para tocar solamente porque la gente eh, prefiere bueno, la, la, la falsedad de la seguridad y del no meter bulle y del ordencito en los locales, ¿cachai? Que resulta tan costoso para cualquier local pues conseguir una patente que les permita tocar que vayan bandas en vivo. Eh, que, que al final obviamente no, nadie va a tener el incentivo para hacerlo, detrás de eso está todo obviamente un retroceso grotesco que yo con la dictadura culturalmente hablando de que la, y después todo el, el individualismo del neoliberalismo, la concerta y toda la wea que la gente lo único que quería era el mola comprar hueá obviamente son, son dan como resultado gente que, que, que no tiene una, una tendencia o una Pero, naturalidad a ir a, a ir y, y participar de circuitos culturales pero de todo tipo. Ojo, ahí, ahí te está ahí, te está ahí igual pisando en los callos, porque te recuerdo que la escena nacional en los 80 era más fuerte que la foránea Sí, claramente, claramente, pero hay, ¿Y hay sobre un todo nivel de Claro, pero Aquí, lo bueno, que pasa en es toda, que en se, todo, cruzan, todo, se cruzan, en todo, varios proceso en, en todo proceso sí. totalitario sí. se generan, se generan sí, esta la, la reacción, sí. la reacción sí. en, en España en España, weón, en todos lados que había gobiernos totalitarios o gobiernos, weón, cachai, autoritarios, weón, militares, etcétera, etcétera, se generaron estas esta escenas, weón, under, a modo contestatario y súper ingeniosa, porque weón, había que bailpasearse un montón de weón, o sea, ahí tenéis, weón, los lo aparatos raros, weón, cachai, los electrodomésticos, weón, que eran bandas que tenían un discurso contestatario, weón, pero que tuvieron que camuflarlo, weón, porque si no, no los tocaban. Dicho, o sea, el mejor ejemplo de esa pasada de los de los under y de la de modificarse para poder ser masificado son los estos buenos los que cantan calibraciones. No no, no no, no Y no era no censura, no lo. era la censura el tiempo de los viejos ideales? ya no, Si eres ciclista irás directo al infierno. Si eres sofista, o algo así, surfista, surfista, si eres surfista, irás, de, irás directo al infierno, así era. Después era la, la parte de los milicos, se acabó el tiempo de los milicos y de... Bueno, el asunto es que los locos tuvieron que camuflar un poco en las letras las cosas que eran como más directas, claro. para poder tener acceso a una, a una cuestión que está absolutamente cooptada al, claro. de, de, de los medios. Yo, okay, lo pero pensamos, eso no, ¿eh? es un contexto malo. Si lo real, a nivel pop también, pero el, el consumo nacional lógico, en Argentina también pasó. Pero... Sí, pero eso, es que, Mira, es, buena, es muy bueno el, el contraste con la Argentina. En el caso de Argentina, los locos... Eh, eh, de, eh, la única diferencia es que los locos siempre han tenido una naturalidad y una habitualidad de espacios para que la gente interactúe con la música, con, los, con la cultura, más allá de las de la dictaduras y los hambreros o no. Aparte que Mi, el, el, el argentino bueno, es eh, consumidor nacionalista, digamos, o sea, no nacionalista, sí. pero consumidor de producto nacional, por orgullo, más que otra cosa, es como el peruano, el peruano también es así. Sí, y de hecho la escena peruana tiene bastante... Mira, voy a proponer que pongamos a Lima 13 después de... Hablando de los primeros primeros peruanos, Andrés, para cerrar un poco la idea, la idea de los, prim... los tiempos primigenios. ¿Qué dice, qué dice, Amadeus? No, yo eh, creo que la cero digo, bueno. digo que si ponéis música, weón, nos van a bajar esta weá. Ah, bueno, no, porque es que Lima 13 no tiene los. No, no tiene los, los ¿cómo se llaman? Eh, pero lo podemos poner de fondo, weón. Vos tenés bueno, ahí. F control. F bueno, ayer que lo ponga yo? Chucha. Lima 13, más me crece, a ver, espérate. Eh, están, en, están en Spotify. De hecho, eso, con el día hoy, ya lo he Vamos, Pone, están en Spotify, la pared. Bueno, si están en Spotify, Facebook te va a cagar. Ah, espérate, yo pongo la versión que está, que está rústica, calma. Oh, mira. Yo tengo acá en el local, tengo la versión rústica. Que bueno, encontré todo mi repositorio. Mi repositorio, hablando de repositorio. Oh, llegó el encontré el repositorio también. Oh. Oh, ah, yeah. Cacha la weas que. Bueno, Decima, al final. Eh, el objetivo.. Ex gordo eh, <risa> Es recopilar, weón Es recopilar, weón Hay mucho material, weón, que se ha perdido Porque hemos sido, weón, emoción, weón es dentro de todo O sea, eh, a mí me Pero después, weón, nos dejamos estar Sí, weón, sí Mira, bueno, a mí me encantaría recuperar el material Antiguo de Amor a Morte, weón, ¿cachai? Sí. Cuando eran como más, más tirados para doom, ¿Cachai? Eh... Que eran como medio, no sé, bueno, el para de los antiguos, pero no tan, no tan cuático. Eh... Yo tengo hasta la cara en in vitro. Así se llama ese disco. In vitro, weón. Bueno. Puta, yo les, yo les hice un video, un, un video, el, el video bueno. de, de, de un árbol. Sí. ¿De un árbol? Por caer. El no por no, caer. no era eh, de un árbol. ¿Estás segura? En el fondo sí. sí el Porque fombos. empieza... No me interesa lo que vi. <risa> A ver, no, puta, me confundí, pero fío. Bueno, hay Una un, material, un hay, hay un montón de material de bandas que desaparecieron, compadre, weón. qué puta, weón. Yo, yo no lo tengo. Y bueno, tengo un montón de música ahí, weón, guardando polvo. Eh, y vos A tampoco ver, lo que que tienes. Pues, eh, el que puede, puede. Eh. A chucha, gracias. Si no, puta, por y ejemplo. Hay otro material, weón, que puta, de bandas antiguas, eh, puta, me acuerdo de haber visto, weón, eh, a vaso de leche en vivo y había registro de eso, ese material tampoco sí. está. Mira, pues es bien probable que, que Michel Roux eh, de, de, de Tanatolub, que probablemente esté por ahí o nos va, o va a ver este material. También otro, otro de los grandes, weón, es que muy incomprendidos también. Bueno, o, con muy la buena, misma, eh. como él solo. Anduvo por este. el sol y, nadie, y nadie sabe quién es más gótico, la música más gótica, más, más frontline que ha ido acá, que gótico es gótico en Chile. Bueno, lo, tra, lo, lo trajeron para acá, weón, a un a un eventito, weón, en un en un bar, weón, donde trabajaba, weón, y fue la sorpresa, fue pues, así como, ¿y este güey que sacaba? Sí, sí. <ríe> sí pero le, mando, le mando muchos cariños a Michel. Estoy en Arita vos. Eh... Sí, le han hecho cariño a y, y que no, no desista de, de, de su gran espíritu. Ahí de, es bueno y eso es loco, otro, bueno, es toda una lucha, pero más allá de mira, sin, irse en la, en la, sin irse en la lacrimosona. Es talentoso, loco, es talentoso. No, y aparte el talento es loco, es la persistencia y el, el darle frente y seguir dándole frente a todos, teniendo todo, todo en contra. Bueno, hay varios, hay varios, hay varios, hay varios, hay, hay varias bandas ¿no? que, que pasaron por, por ese por ese periodo, donde ¿no? de tener que poner el caracho, ¿no? eh, y puta, hay bandas que ya no están, bueno, ¿cachai? Eh, ¿Cómo se llama la banda donde toca vos con la de mí? Eh, convulsiones. Claro. ¿Cachai? O sea, me coño. Con el, puta año, el gran año de hoy, nos seguimos viendo hasta el día de hoy con la regularidad que podamos. Y también, o sea, es bien probable que en una de esas pronto también vuelva a tocar convulsiones. Pero más allá de eso, el problema, como yo, yo ya lo tengo identificado, que es una cuestión de, yo, más que de futuro, de lo que venga y cosas nuevas, tener por lo menos un registro un orden de lo que ya existió. Sí, sí, sí, sí. Porque a la larga, bueno, es... Eh, es. Eh, Digámoslo así, puta, una manera de conservar weón, la, la saca de cresta de muchos huevos, de muchos. Claro, claro, yo creo que esa es como la, la verdadera forma de, de, de darle un tributo no fúnebre, sino similar. Como cuando, cuando metían ahí en, en a, los, a los vampiros curiosos de nuevo en la cantarilla y después les metían sangre para resucitarlo, una hueá así. Igual yo creo que podríamos hacer una galería de los huevos que fueron al diario de Eva. También, vos, el, el, el, rincón, el rincón, de rincón de noche no puede faltar. O el weón que salió en el diario. Tarara, tarara. Trágico y hermoso. Y vos. Eh, no, no. Es que siempre me acuerdo de esa weá de viene hombre de mago y, y, y, y salió. Ah, el código de los de, antiguos, de, puta, por favor. Antiguo, ahí, va, ahí va, ahí va, Ahí hago oh, gran referencia a Viraña que, que me mandó por ahí el recorte del diario. Muy bueno. Oye, pues la tua mente. La we, weá fue, pero fue fue weón me marcó de por día más que el Sidney, ¿no? Es <ríe> con pulsiones, escápula elevada, escápula era pedazo. Escápula, no, ¿no? escápula elevada, escápula elevada, creo la banda de la Denise con el. con puta, con, tenemos weón todo. Sireno, weón. Con Sireno, el. ¿Cómo se sí. llama el otro weón? Eh, Cristian Lissana, más. ¿El ¿Potter tocó ahí también o no? ¿Cómo? El Potter sí. no tocó ahí. No, el Potter, el Potter tocó no. con nosotros, weón. Sí, lo, Potter, el batero de... hoy lo yo me encontré, me encontré a, to, a casi todos los autodeficientes en Blondie, weón. Ni yo los reconocí, ni ellos me reconocieron a mí. Pero es que, weón, vos sois un cuarto de lo que era ahí antes. Sí. Y, y, y lo, yo cacho que esos, weones están igual harto más viejos y peludo pues, weón, que la horda de pendejos inveros. Sí, que tenemos. siguen, siguen, siguen, siguen teniendo esa misma actitud desde el grupito de, de, de segundo medio. pasa sí. ah, <risa> bueno. Sí, todavía tienen esa, como esa misma parada así, entre los prisioneros y, y el grupito de bueno, el pájaro de los de tercero medio, segundo medio, una buena así. Es que, es que me arrolla mucho con el Potter, weón, bueno, porque la había que pegarle para que le dejara la chala a la batería. Bueno, todo, como todo el baterista, pero esto bueno sería el chancho. Eh, pero puta que sonamos ricos con el Potter tocando batería. Bueno? No, Potter, es otra cosa, weón. Bueno, Potter es buen que una igual Igual me acuerdo ¿No? del periodo con el Sergio, y el Sergio también, pedazo de batero, buen puta Sergio también, si, si vuelve convulsiones, Sergio también volvería ahí con convulsiones. Bueno, bueno, de hecho, Sergio, bueno, de, de los músicos weón bueno, con los que yo trabajaba trabajado, bueno, yo creo que el único batero güey bueno, que yo no le tenía que decirle de una güey, bueno, y el loco hacía lo que yo esperaba. que ¿vale? Sergio es baterista profesional, además. O sea, sí. aparte, de, aparte, de todo lo, aparte de todo, Sergio es, es baterista como, como profesión, es músico, a diferencia de varios otros buenos como yo que dicen... Que dicen tocar y ni siquiera tocan, y los demás dicen que es músico porque le toca una cuerda. No, no es músico de todo ¿Cómo? ¿cacharo lo que dice el Ruten? No eran los de Landing de que... Candy Candy. ¿Qué más está hablando <risa> este muerto culiado, güey? No culiado, no te voy a meter a las convenciones de Otaku, güey. Te equivocaste, te equivocaste güey. Sí, güey. <risa> ¿Qué? Oye, estos no son los, los cabros de al lado, la pieza al lado, ahí están los que se cambian de una para otra son los visuals, eso está para allá allá de repente y vuelven para acá y van para allá. Sí, sí. bueno, bueno, todos todo vacilamos bueno, en, en la pista 3, weón, bueno, con el visual, no nos hagamos los huevos. Sí, por favor, visual, el visual en la zona. De hecho, quería, mira, hablando de eso, ya que lo tengo a mano, me gustaría poner a, a un loco que descubrí gracias a, a, a los jóvenes de esta música nueva, que se llama eh, Arácnida y tiene, precisamente, un cover de, de Mali miser y de bueno. Todavía me río con el, con el, ¿cómo se llama?, con el meme, weón, de, de esa weá de ¿Me prometiste una noche de malicia? Sí. <risa> Del gato, el, el gato con la mina, weón, que la mina le dice, ¿Me prometiste una noche de malicia? Sí, de malicia. Oye, voy a poner la música y necesito ver una cosa expresa. Póngalo. Eh, Ponele play. Ponele a play, animal. ¡Animal! Ya. yo tiene que decir si se escucha? Oh, ¿a quién no se violaron, güey? ¿A quién no se violaron, güey? En el teatro carrera con esa deje, deje sonar de la A, ver, A quién no se violaron con esa canción? ¿Qué pasó la cata? esa de karaoke, y está es Guarda. Guarda, estamos guardando. ¿Qué fue tu, Bueno, en fin. El guardón se fue a... No sé qué, no quiero saberlo. Eh, bueno, tendríamos que cortar esto porque se si a empezar a recopilar material. Para crear una especie de repositorio, un archivo que, eh, voy a poner esta wea, wea, del material que, que ha tenido relación tanto gráfico, audiovisual eh, y, y pues, todo lo que todo lo que. Lo, hasta los flyers, weón, porque, porque hasta eso, weón, es parte de, de, de, de lo que es, es, es esta cosa que pasó durante mucho tiempo y que sigue pasando así como. Como menstruación, ¿no? De repente una vez al mes hay una fiesta buena, ahí aparece este bueno. weón. Eh, bájale a la weá, pues, weón. Eh, le voy a encerrar este repositorio. es pone que se haga esta cuestión de Bájale, weón, bájale. Estoy hablando. ya ahora hice. Ya. Después del soundtrack de las violaciones masivas, weón, en el tercer piso, el Carrera. Eh, eso, pues, weón, la idea es, la idea es montar este, este archivo, weón, y la idea es que invitarlos a colaborar, weón, a través del claustro, eh, con el material que tengan del año a la pera, si tienen los flyers, weón. Yo sé que hay gente que guardó flyers de fiesta, weón, fotos, weón. Pero si pueden dejar de a, de acá de abajo para que nos lea la fiesta en, la, en su casa. Sí, que para que puedan mandar sus cosas, que dejen el correo que todavía está activo, que es info.claustro.cl. Cosa de que, porque si nos empiezan a escribir en privado por chat o cualquier cosa, vamos a perder orden. Y sí, es verdad. entonces cualquier cosa, loco, flyer no nos mande. La dura, o sea, hay harto grupo en Facebook para, para recopilar los flyers Y que, bacán también, o sea, todo registro Pero es útil y importante. Claro, bueno. No, igual, no, no, no, no, porque al final se va a perder. ¿No? no, loco, no es el objetivo. Así es. Así. Yo me hago cargo de los flyers, bueno, güey. No, entonces que pongan, que lo manden a flyer.clad.clad.clad, <risa> ahí te voy a crear la cuenta. Pero la otra, que es la información que estamos buscando, que es toda la información que tengan de, de los discos, de las carátulas, incluso las carátulas, también sirve. De repente, ahí después vamos haciendo los cruces necesarios, pero que nos manden todos, los temas sueltos, la calidad que la tengan, da no lo mismo. Yo, nosotros vamos a hacer después la pega de... de de, de subirlos y de tenerlo ordenadito. Sí, de hecho de hecho hay hay hay que hacer como una aparte hay que hacer como una investigación porque no ganamos nada con tener el material sin saber el trasfondo de la wea hay claramente claros. que no pero obviamente sí tiene que estar disponible o sea lo que haya por ahora tiene que estar claro de esa forma funcionan las funcionan todas las comunidades de desarrollo las todas las por ejemplo el día de hoy es un es un estándar lo que se llama eh, HIT es con la parte informática el tema de control de versiones de repositorio, bla bla bla eh, y eso no quita que las personas puedan avanzar por su línea de temporal, por decirlo después se hace un, una junta principal que es con la oficial entonces tengáis un mp3 de la banda que no se escucha nunca tengáis el disco entero y eh, te va a influir con Víctor Merías y... y, y y nos mandáis el correo. Si queréis los flyers, se los mandáis este weón. Sí, bueno, weón, weón. imagínate, hay gente que, que, que, que salió en los flyers porque se prestó para modelar. Una weón que es importante, weón. Hay trabajo de fotógrafos claro. nacionales ahí, ahí fue Loco, de sí. modelo, hay modelos, de modelo. Otra que teníamos, que teníamos nosotros, éramos más taliones que la concha de tu madre, y considerábamos que lo que nosotros definíamos como. Lo bueno y lo correcto eran lo, lo que estaba bien, lo demás eran puras huevas o puras huevas hueganas, o esto no es gótico. es que la bueno, había de todo, pero sí. Las bolas, loco. ¿Las tuyas o las mías? ¿Ah? No. Puta, la, la, entre los dos hacemos unas bolas más grandes, bueno, y bien grandes, concha número. En fin, bueno, eh, eso, manden su, empiezan a mandar su material, weón, y, y, y si ven este, este intento, weón, de transmisión, weón, puta, yo creo que vamos a retomar la próxima semana, weón, y vamos a comentar algunas weas que nos han mandado, si es que nos mandan algunas weas, si no vamos a tener que otra vez, weón, hacer el ridículo, weón, como lo estamos haciendo ahora, eh, hasta ¿Otra vez. Pesque, weón. Otra vez, y si no nos pica el centro de la conchitumar y la vamos a hacer igual, así que lo mismo, <risa> como siempre. siempre. Como siempre. <risa> puta, el claustro salió a flote así, pues, weón. Al final era como, weón, ¿Qué? sí, puta, ah, pendejo culiado, weón. Igual, igual, igual. La weá. Fue... O sea, yo, yo, lo, yo, yo lo veo ahora en perspectiva y, loco, nosotros fuimos la recontra zorra. Porque además de todo, no teníamos ningún tipo de recurso, ni, ni, ni financiero, eh, ni educativo. Teníamos las puras ganas. Sí, puro, puro toyo. Puro, puro Toyo. <ríe> y no es juego, no es pero, pero ese Toyo tenía un respaldo, que era el, el, el hacer. Sí. No, sea, nada, vendíamos... no, no, para nada. Nosotros, nosotros en el fondo, vendíamos, vendíamos activos futuros. y Éramos muy buenos vendedores de activos futuros, pero que en ese momento no existían. Pero siempre, siempre el respaldo fue el que la, decíamos que iba a, si iba a existir algo, esa va terminaba existiendo. Okay. E incluso mejor de, de, de, la, de lo que nosotros nos pudiésemos haber imaginado no o sea, yo, mira, ideas simples que he que, que sacado ya con, con el paso de los años y ahora que uno se cree viejo de los góticos antiguos, pero ahora de verdad sí de los góticos antiguos yo podría decir que después del, del programa de, del Rolo Ramos eh, nuestro programa el Claustro FM fue el segundo programa gótico que tuvo permanencia durante, en Radio FM por más de dos años o sea está el rollo y estamos nosotros no, no, no es de otra forma y eso es no, es una buena, no es menor pues bueno o se no bueno, y ahora y ahora también tiene, tiene, tiene, tiene hay más aportes como el del Leo ¿cachai? Con, con, con la otra mina que no me acuerdo cómo se llama que están haciendo también eh, radio y están eh, bueno estuvieron haciendo radio y ahora están haciendo streaming así que viene ahí todo, es que mira todo lo que se haga es, es bueno todo todo porque al final eh, ¿Estáis seguros? Opinar, opinar, sí, sí, todo. todo. Como ponerse en los flyers? Eh, esa wea, Mira, te recuerdo que ese recuadrito de los DJ era una, fue una idea tuya, culiao. Así que eh, por eso te digo que... No, pues, no es que con weas culiao. Así. Pero también en ese mismo evento y en ese mismo flyer también poníamos weas que no sonaban en ninguna otra parte. O mezclas que no sonaban en ninguna otra parte, porque no había fiesta gótica que pusieran a Bowie, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Entonces no vengan con weá. ¿eh? De... Por favor, esa es una, es, es una marca. Es una, no, de hecho, es de que, bueno. eh, sí, esta weá, este streaming va a terminar con los parraveños. Eso, eso se sabe. Es un clásico de clásicos. Sabrás tú, no, ya que escuchamos Cristian D. Tal cual. <risa> <¿Lo> tenía listo. <risa> Y eso, vos, ponte el temido, pues, weón. Puta, ponlo vos, pues weón. Si vos tenés el, el OBS conectado a la web yo acá, weón, no tengo ni una web porque yo hago los streaming, weón, a raja pelada, weón, con lo que es música, porque. Por weón. favor, por favor, no nos mostréis la raja pelada en este streaming, lo agradecería bastante, weón. weón. creo que nunca la he mostrado, weón, en cámara. Creo, <risas> creo, creo. O si sea, hay alguien ahí que, weón, opina que weón. un Suicide Boy. <risas> sí, tengo OnlyFans. <risa> Puta, el buen viejo que tenía con Mender, weón. Sí, que me Tengo con el member en MySpace. <risa> che, tu maripotas, loco. Ya. Pongamos amor a por amor, entonces. Buena, buena, buena, buena, buena, buena. buena Me gusta la idea, me gusta la idea. Sí, no, vamos me... cerrando, weón, porque ya, weón. Eh, creo que ya dimos. Por el... sí. Sí, ya, ya, ya dimos la cacha, weón, ya explicamos, ya explicamos, weón, más o menos lo que queremos hacer, weón, y ahora falta, weón, que esta weá la... Ya vayamos explicando, weón. ¿Qué dice, el señor? Ponemos un árbol, abismo, o amor a muerte, que son de los primer, de las canciones de la anterior. Un, un árbol, weón, es tema, eso, weón. Eh, bueno, ya pongamos un árbol. Es pues. que es más largo, eso sí, vamos a dejar abismo nomás en esta ocasión. Y es más representativo el sonido de lo que decís tú que un poco más Duma en esa línea. Sí. A ver, vamos a buscar alguna fotita también. Y. Tengo te, te, te un, te, un Ariel, tengo un Ariel, tengo un, te un Ariel. No, que Qué abuelo. Digo, padre, tú me vas a Santiago y me va a agarrar el huevo, tío. No, no, puta, ¿qué es la idea? O sea, después vamos a ir haciendo las pitanzas, vamos a llamar a los amigos que te las van, las de las bandas, cosas de también tener en esta como un, un, línea de unión que vendrían a ser estas esta interacciones sociales, de, todo lo que a Sí, oye, a propósito de eventos y weas por el estilo, el 26, el 26, eh, a través de Facebook y, eh, bueno, la página, la voy a poner ahí el link en un ratito, eh, es, es la cuarta edición si no me equivoco la, la cuarta edición del Santiago Electronic Festival que tiene han pasado bandas wean, de todo tipo pero mayormente weón, bandas de la escena under, bandas eh, eh, ahora por ejemplo va a estar eh, mira, te voy a buscar de hecho el el, el el line up para que, va, para sí. que la gente se meta y sí. apoye tírate por ahí el, el... Tiene que la pantallita, por favor, si te puedes de, de dejar el enlace para que lo veamos todos. Sí, no, obviamente también vamos, Todas esas cosas, todas esas cosas, del día de hoy, tenemos la gracia de que pueden ser colaborativas. Antes era un poco más difícil porque tenía que haber siempre un intermediario, un buen que supiera algo, que, que para que, no sé, hiciera una página, hiciera un foro, hiciera etcétera, hiciera esto, lo otro... El día de hoy es, es distribuido, dinámico, y todo el mundo puede ir haciendo el aporte. Pero sí tenemos que tener una directriz, una línea directriz que sea más formal. Y esa pega la tenemos que hacer sí. nosotros. Y esa hueá sí claro que va a ser un aporte. Claro que sí. Mira, acá está. El, acá les voy a dejar el link ¿no? para que lo vean. Eh, mira, ahí está. Para que se metan, el Festival CEF. Eh, de este año va a tener... Eh, entre otros va a estar Ignacio Redard que es el actual vocalista de Día Cero eh, y que tiene su proyecto también con el Cotiavoitis de la ley eh, claro. va a estar Ignacio Redard va a estar Rout, que bueno, son unos conocidos de, de, de la escena más electroindustrial, electrodark eh, Amacord, Biofletch, Testa, Nina Hologram Synchro, Horrortronic, Conexión, Diagonal Bright Dark, que también son. Jorge no, ¿eh? no, ¿no? No, ¿no? Creo que sí. Va a estar Laguna Lunar, Winters of Blue, Inteléctrica representando a Rica con Papurri y Papá. ¿Va bueno. a estar tocando el tono de Inteléctrica no? No, no, no. Me saca, yo me hago cargo de la, de la transmisión de Inteléctrica. Eh, claro. Sí, loco, si El es el, el, el, el aporte del lío de también. Claro. Síntesis, eh, Ramón no, Ramón, no y machinery ahí mismo en la página del de Facebook que les dejé pueden ver el evento va a estar el 26 de diciembre a partir de las 2 de la tarde para que se vayan metiendo y le pongan su bailongo también porque ya está re buena en realidad o sea electrónica es electrónica van a estar bailando pues así Ah, mira, acá la, acá la Carol me dice que el 18 tienen un evento, pero va a ser bastante limitado, como el Nico. Eh, ¿no? Sí, no, pero Nico ya, ya, ya no es limitado, se sacó los potos de botella, ya no va a ir la matador, ya, evolucionó. Eh, ya, oye, tírate la, info, tírate la info en el post ahí, pues para ponerlo en pantalla, para que, para que, para que le hagamos difusión al evento Carol. Ya, eh, oh, no, no, su, lo, al, claro. al correo del closet para pa subirlo. Uh -huh. eso, Entonces ¿no, eh? nos despedimos con Amor a muerte Sí, nos vamos con Amor a muerte eh, y eso, ha sido un susto volver a verlo. Sí. Eh, eh, eh, menos eh, pelo, menos pelo, menos kilos, importante. Eh, yo ya haría tonelaje, weón. Sí, menos drogas. Eh. Hasta menos. Sí, menos. copete. Menos copete. De hecho, sí. casi nada. Sí. Hasta eh, que estamos viejos, eh. weón. Menos visto, weón. Menos bueno, gente, weón. Bueno, bueno. Pues nos juntamos a tomar tecito, con tu madre. ¿Qué nos pasó, weón? Había una Andrade encima que nos pasó también, que creo que es la misma, weón, de. de... <risa> <risa> que, que es como la, los protos de Levana. Puta, weón hasta que <risa> manejamos información. Ya, Julión, nos vemos. Ya. Podemos dejarlo a una muerte. Y este video va a quedar en vivo y ahí lo empezamos a difundir y vamos a, vamos a ir armando, les vamos a estar informando porque las cosas se van a hacer, como lo estamos. Me parece muy Pero, bien. Oye, hablamos una hora, weón. Puta, weón, estamos con el profesor Rosa, sí. hoy, voy a decir que está corta, pues, weón. Oye, ahí está el evento de la, de la Carol para que, pa que se metan y, y vayan cachando qué onda. Ya va a quedar en los comentarios para que, pa que le hagan clic y vean qué onda eh, con el evento de la Carol. Eh, que bueno, siempre se ha mandado buenos eventos así que saludos. La Carol es la única que ha, ha logrado mantener viva esta weá y con, el, con eventos de nivel internacional, así que a estos méritos por la Carol y le mando hartos saludos. Oye, ¿Y a dónde me dejáis el Jairo? Ya, no voy a decir <risa> Saludos a todos. Eh, ya, a ver, como... nos vemos. Chao. No, nos vemos. Chau. Chau. Aquí se viene Amor a muerte Amor a muerte va a la imagen. Esta es la carátula del in vitro. Oye, weón, si esa weá está en Spotify nos van a bajar Pero pico, dale tira, no, no Así que no hay problema Buenísimo ¡Órale, play! mundo. <risa> <risa> Manos, mi Dios, no y no a mi mundo, tu Hoy es nada es No es es No es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 Ni en la Hola, el tema bueno, bueno. Vale, llega hasta la cola. <risa> Saludos a mi compadre Ariel, Saludo a mi compadre Ariel bueno, que no lo veo hace tiempo, bueno, pero bueno, es Oye. lejos uno de los mejores intérpretes bueno, que hay en, en, en la escena, bueno. Sí, y como para cerrar también, eh, obviamente quería contarles que esta cuestión la hicimos así muy a la, muy a la express, eh, más con, como a la, a la claustro, con, más con, con ganas de hacer cosas que, que, que, que planificación pero eh, vamos a seguir haciendo la, lo, el tema del repositorio vacío-sí. Y a medida que podamos, que podamos ir eh, haciendo más streaming, los vamos a ir haciendo y e incorporando a los amigos de las bandas. Eso es bueno, sí. sí, porque la verdad ya estamos chatos de ser nosotros las estrellitas, pues, huevones es lo difícil? Sí. Oye, capaz que nos movamos de, de, de plataforma, weón, para no tener problemas, weón, con el tema de la música, weón. Sí, si tenemos el server, si la weón ahora era, era, era que nos saliera rápido, más que nada, y poder hacerlo, y que estamos, todos estamos en un ciclo de, de unos ciclos de cierta inercia, es medio rara, uh -huh. así que romper el hielo de repente es como lo más lo más difícil, así que ahora agarramos vuelo y no nos para nadie con el madre, y con el padre. Ya, ya cabros, eh, que buenas noche. noches. Saludos desde Perú. P Pe. <ríe> Y sí, no juego. Sí, sí. buenas, no, buenas noches y, y, y sabrás a todos que escuchó Yo los vimos. Yo.